Mucha soledad, mucho silencio. Dos guerrero, paciencia tiempo. Todo tiene sentido. Vida gira, generando el cambio. Eligiendo inteligente, siendo rey de mi silencio. Y no esclavo de mis palabras. Respiro, amo. El resto son excusas. Ruth de Fly, Can asegura la vida. Hazte pura, de escritura apura. Peligrosa, despierta o oh, te devora. Que no muestra lo que siente. Como no fue, nada volverá a ser lo que fue Lo mismo de ayer Fly no se lo tome a la ligera Voy flotando en el viento como un barco a vela Solito y sin cadenas espera Letras escritas con brutalidad la presión con cautela, cada uno un reloj de arena, la vida de quien se espera. Ha, esto aquí no para, lo que aquí se hace aquí se paga, solo sintiendo un vacío profundo, dentro del pecho donde siempre fuerte, palpaba sentimiento, fluyo paso a paso, poco a poco la vivo, así me enseña para fortalecerme, bendecido fuerte no tema no deje que la herida se infecte nunca es tarde pero no se puede volver al pasado que no te agobie no piense en el futuro no reniegue sin apuro fuimos eso que no se cuenta y no se olvida mi mejor autor el tiempo no cambia todo sí o no encuentro un final perfecto valorar respetar determina Fracaso Mejor ser recordado que ser notado Recuérdalo, el fin que hoy haga Quizás mañana lo olvidará No cree que solo a ti te sucede Hacia adelante, forever Nada volverá